En tu corazón y en tu alma encontrarás paz y tranquilidad y aunque el mundo se vuelva frío Mantente joven, y no envejecerás. Sí que existen secretos para la vida, sí que puedes ser joven incluso al final, sí que la belleza perdura con las arrugas, sí que debes mantener joven tu corazón. Siempre existe un día especial y bello,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 Para tener un jardín hermoso, planta una flor y logras crecer. Pinta tu corazón con oro blanco, y verás sorprendido, vuelves a nacer. Crea deseos de amor en tu entorno, saca el fuego que llevas en tu corazón. Sube siempre a las cimas más altas.